Gratis significa sin cobrar, sin necesidad de pagar dinero. Epic Games lo ha entendido muy bien y lo ha venido aplicando al pie de la letra, literalmente regalando un juego cada semana para los jugadores de PC. ¿Cómo queda PlayStation Plus ante esto? ¿Merece la pena pagar por un servicio que brinda un par de juegos gratis al mes cuando una compañía como Epic da a manos llenas un juego cada semana? ¿Hay algún punto de comparación? ¿Hay algún propósito oscuro detrás de tanta generosidad? Juegos gratis de Epic Store versus PlayStation Plus Es el tema que estaremos desarrollando hoy donde exploraremos algunas opiniones de los que han aportado sobre el tema y donde hablaré de mi experiencia en ambas opciones Aclaro que me gustan todos los juegos, disfruto de todas las plataformas disponibles y sinceramente no prefiero a alguna sobre otra Así que trataré de poner todo en un balance y ser lo más objetivo posible y si esto te interesa bueno empecemos para comenzar es bastante jodido cuando compras un juego y a la semana lo dan gratis en alguna plataforma pero así es la vida y creo que esto solo lo podemos evitar comprando los juegos de salida los juegos que realmente nos interesan y que ya cuando sean gratis podamos suspirar recordando las buenas experiencias que tuvimos con este hay quienes dejan pasar el tiempo esperando una rebaja, lo compran cuando está barato y pum, a la semana siguiente gratis. Y eso no es nada agradable. Bueno, PlayStation Plus. ¿Qué es PlayStation Plus? Bueno, casi todo el mundo lo sabe. Es un servicio de suscripción para poder disfrutar de ciertos juegos en línea. Y además ofrece algunos descuentos en algunas ocasiones y principalmente Ofrece dos juegos gratis Entre comillas cada mes ¿Por qué entre comillas? Bueno, porque estos juegos son Gratuitos, son regalados gratuitamente Sin embargo, una vez que termina Tu suscripción, chao Ya no puedes disfrutar más De esos juegos hasta que te vuelvas a suscribir ¿Ok? Bueno, con los años Que lleva este servicio hemos podido ver juegos Como Bloodborne, The Last of Us Remastered Uncharted 4 Goat Simulator, Detroit Become Human Life is Strange Y otros como Color Guardians y muchos más bueno algunos juegos de alto presupuesto y otros más sencillos pero podemos ver que vienen siempre de par en par cosa que no siempre fue así antes se incluían juegos de playstation 3 playstation vita y bueno eso se dejó de hacer hace ya bastante tiempo ahora bien juegos gratis ya sabemos que no del todo porque si no estás pagando la suscripción no puedes disfrutar de ellos ahora bien yo tengo opiniones divididas al respecto pero antes de entrar a eso podemos explorar un poco lo que ofrece Epic en PC. Si eres dueño de una PC o incluso desde un móvil, en este mismo instante puedes registrarte en EpicGames.com y pasar por la sección de Free Games o juegos gratis para obtener un juego gratuito de la semana. Tal es así que el día que regalaron Grand Theft Auto 5 Premium Edition, la página se cayó, no dio más, los servers se fueron al suelo. Incluso se llegó a decir que esto afectó el desempeño de Fortnite, el exitoso juego Free to Play de dicha compañía. Bien, el juego es gratuito, y en este caso de verdad, porque no hemos pagado absolutamente nada por él, y el juego está ahí, disponible para ser jugado para siempre. ¿Qué magia es esta? ¿Qué beneficio obtiene Epic al hacer esto? Bueno. Podemos analizarlo un poco. Como usuario de PlayStation, hay periodos en los que abandono totalmente el PlayStation Plus. Ya sea porque los juegos gratuitos que ofrecen no me llaman la atención. O porque simplemente no estoy aprovechando el online. Hay otros periodos en los que sí o sí necesito el servicio porque quiero jugar ya sea un juego de esos gratuitos. O compartir con mis amigos con el online. Ahora, como PC Gamer, también le doy la bienvenida a todo lo que sea gratuito. Todo juego gratuito es bienvenido y Epic me tiene bastante contento. Confieso que nunca he comprado un juego en dicha tienda. <ríe> en la Epic Store nunca he comprado, comprado nada. Pero he disfrutado de los juegos gratuitos que ofrecen. Yo sigo personalmente siendo fiel a Steam por la confianza. Por los precios que ofrece. Y bueno, sinceramente me gusta mucho esa plataforma. Sin embargo, Epic no está nada mal. Ahora, ¿hago mal en pagar el PlayStation Plus? Hmm, mira, a mí me parece que el servicio es caro, pero si lo pienso bien, pagándolo anualmente tengo 12 juegos por el precio de uno. Aunque si hablamos de pagar por una suscripción de juegos, yo definitivamente preferiría el Game Pass de Xbox. Ahora bien, si es que hay un exclusivo que definitivamente requiera de este servicio PlayStation Plus para, para poder disfrutar del online, pues no le veo el porqué, el por qué no. Eh, al final cada quien hace lo que quiera con su dinero Sin embargo, yo no siempre lo veo necesario O sea, es un servicio que no siempre lo requiero Por lo tanto, hay periodos en los que no lo pago Simplemente no lo pago Sé que hay trucos para 14 días gratuitos De hecho, hay un tipo que tiene un canal que se dedica a siempre eh, Estar hablando de PlayStation Plus eh, Y bueno, de eso vive y está muy bien Pero eh, en mi caso, yo no le veo más al asunto Ahora Hago bien en obtener los juegos gratis de Epic. Y por supuesto que de malo tiene descargarse algún juego gratuito. Eh, si tienes una PlayStation, un Xbox, eh, juegas en Nintendo o lo que sea. Y quieres bajarte los juegos. Eh, bueno, obtenerlos y después bajártelos, No le veo ningún problema. Ahora bien, toda esta divagación me lleva a pensar: ¿Qué conviene más? Antes de tener mi PC de escritorio, yo ni siquiera miraba los juegos gratis de, de PC. No miraba lo de Epic, lo que me ofrecía Steam, no miraba nada de eso porque no era mi mundo. Yo en ese tiempo solo tenía PlayStation y Nintendo. Y bueno, algunas experiencias con Xbox, pero eso fue con mi 360. Y ahora mi opinión es totalmente distinta. Ahora todo lo que venga gratis, de todo lado, hay que agarrarlo. Ahora pienso que me perdí una gran cantidad de juegos por simplemente creer que nunca disfrutaría de PC. Con el PlayStation Plus a veces me duele perderme algún juego, sinceramente me duele, eh, hay ciertos momentos en los que no tengo la suscripción y quisiera tener esos juegos. Podría hacer los trucos que ya hay por ahí, pero mm, sin embargo no... O sea, es algo que si uno realmente puede pagarlo y puede disfrutarlo, de... o sea, puede hacerlo libremente. Ahora bien, yendo más profundo debo preguntarme ¿Cuántos juegos gratis realmente juego? y ese es uno de los puntos que a veces me frena, porque sinceramente yo juego los, los juegos valga la redundancia que vienen de salida, por ejemplo un Zelda Breath of the Wild, un Final Fantasy 7 Remake en el caso de Sony, un Marvel Spider-Man, en el caso de Xbox yo pagué el Game Pass solo para jugar el Gears 5, y es un tremendo juegazo, no me arrepiento de nada de haberlo disfrutado, de haber pagado la suscripción, la suscripción en ese tiempo, por lo tanto eh, creo que los juegos gratis están bien y es bueno obtenerlo sin embargo el valor que le tengo o el, el aprecio que les tengo no es tanto ahora bien si yo fuera un padre de familia que tuviera un hijo o una hija agradecería mucho cuánto juego gratis venga porque esto es un hobby muy caro estamos hablando o sea de 79 dólares que son no son fáciles de conseguir verdad todo cuesta hay que comer también aunque yo sé que ese hijo o hija probablemente vaya por el Minecraft o el Fortnite del momento, entonces hay que ver hasta cierto punto. En fin, ¿merece o no pagar PlayStation Plus? Para mí es similar que preguntar si merece la pena pagar Netflix para ver la casa de papel o pagar por ese canal de fútbol solo porque ahí está la liga que, que gusta. En el caso de Epic, ya sea PC Gamer o no, yo creo que es importante saber de que existe esa opción de que están esos juegos gratuitos y si está en la posibilidad meterse a internet y eh, obtenerlos para luego descargarlos genial, ya sea que tengas Playstation Nintendo, Xbox algún smartphone, no sé Se sea donde sea que juegues si puedes obtener esos juegos gratuitos por el simple hecho estar registrado ahí y eh, creo que es una, un ofertón, hay que aprovecharlo ahora bien esto de Epic es curioso, o sea, ¿por qué tanta generosidad ¿Qué gana con esto? Yo nunca le he comprado un juego. Bueno, ya veremos, hay que ver esa competencia que lleva con Steam, ¿verdad? Ah, hasta qué cierto punto está ganando eh, personas, aliados, que de pronto se encariñen con la marca, con la empresa y digan, mira, tengo que pasarme para allá, o de pronto los precios empiezan a ser más competitivos y ahí, bueno, tiene su tela que ya luego estaremos discutiendo ahora opiniones al respecto hay varios artículos que hablan sobre los las bondades de playstation plus eh, voy a estar dejando algunos en la descripción hablan de los juegos que se han ido publicando hay juegos muy buenos destroy Beacon human es un juegazo eh, que quien no lo agarró en el momento pues lo siento mucho ahora que lo pague pero si lo va a pagar realmente lo vale yo lo compré de salida eh, en el caso de epic ha regalado cosas bueno hablando del GTA 5 es tremendo, o sea, es algo que vale mucho la pena. Muy bien. En todo esto, ¿qué es mejor? O sea, ¿qué, ¿qué vale más? PlayStation Plus, Epic Store. Yo sinceramente digo los dos, los dos, porque no puedo negar de que me he beneficiado, he disfrutado horas de pagar ese servicio que sí es muy caro, que por ejemplo Nintendo tiene un servicio más barato. Xbox Game Pass es una suscripción definitivamente mejor en el sentido de que ofrece una cantidad de juegos por un precio muy moico y o sea, se pueden descargar ahí, se pueden disfrutar pero no puedo negar que el online de Playstation, la mayoría de mis amigos tienen Playstation y he disfrutado muchas cosas ahí también horas de Dragon Ball, Xenoverse 2 y otros juegos que la verdad valen mucho la pena, entonces en toda esta... Todo este diálogo, toda esta conversación Yo lo que quiero realmente expresar es que merece la pena disfrutar de todo aquello que nos haga a nosotros felices Y si hay algo gratuito, pues bienvenido sea de en la plataforma que sea Hay que aprovecharlo, uno nunca sabe cuándo a futuro lo va a disfrutar Si yo hubiera aprovechado los juegos gratuitos antes de que tuviera mi PC Que ahora esta PC sí puede mover juegos un poco potentes eh, En este momento tendría un catálogo más amplio Lamentablemente no fue así, no tomé esa decisión en aquel momento porque creí que nunca iba a ser PC Gamer Y bueno ahora resulta que juego en cuanta plataforma aparezca hasta en el móvil Así que bueno, eso sería de mi parte Creo que es muy importante también conocer tu opinión La opinión de todas las personas que quieran compartir Así que los invito a que, eh, oh rayo, se cayó el móvil <risa> A que la compartan en la caja de comentarios Quisiera conocer esas opiniones, esas experiencias, qué juegos han dejado pasar, ya sea de PlayStation Plus, de la Epic Store. Estoy seguro que más de una persona que en un futuro, eh, por X razón, quiten el GTA V, se va a lamentar el no haberlo aprovechado en el momento que lo pudo haber aprovechado, así como... Hay personas que se lamentan en no haber disfrutado del Detroit Become Human cuando salió en PlayStation Plus. Y bueno, yo soy Serio Games y realmente agradezco tu tiempo por haber escuchado a este loco divagando. Espero haber aportado algo útil. Y no me queda más que decir gracias y hasta la próxima.